¿Por qué hablamos del pueblo zapoteco Shitza? Eh, digamos que en términos generales, la libre, el derecho de libre determinación es para los pueblos indígenas. Y en la ley, de, en el, la constitución de Oaxaca, por ejemplo, se reconoce al pueblo zapoteca como el sujeto que podría eh, ejercer el derecho de libre determinación. Este, sin embargo, el pueblo zapoteca es uno de los más grandes de, de, del estado de Oaxaca. En alguna ocasión, por ahí de, los, de principios de los años noventas, eh, se organizaron algunas reuniones eh, pues para discutir sobre la cuestión de la lengua y también sobre la cultura. Eh, y curiosamente, en ese momento se estaba hablando de el encuentro de los pueblos zapotecas. Eh, y una, una de las eh, características eh, que o de los criterios, digamos, que permitió que se hablara en, en esos términos era la diferencia dialectal. En aquel entonces estaban participando principalmente algunos investigadores y habitantes de la región del Istmo, algunos de la, de la Sierra Sur, del de Valle de Oaxaca y de la Sierra Norte, de diferentes comunidades también. Algunos Benesrón, este, creo que eran, eran, la mayoría eran Benesrón de aquí de la Sierra, había poco Shitza y los Leas pues. Eh, Casi no estaban presentes porque en esa reunión se estaba hablando de la lengua y es una de las regiones zapotecas en donde, pues, eh, en muchas comunidades se ha perdido la, la lengua zapoteca. Bueno, eh, pero el tema es el concepto de pueblo. Entonces, en ese momento se asoció de alguna manera la diferencia dialectal como un elemento importante para que se pudiera diferenciar a los pueblos zapotecas a su interior. Y si nosotros hacemos el ejercicio completo en el estado de Oaxaca, este, vamos a encontrar que las diferencias dialectales de, del zapoteco se van a identificar también con regiones geográficas. Yo hacía mención hace un momento de tres, no de las, de las tres este regiones zapotecas que hay en la sierra. Normalmente la gente que no conoce la región se refiere a, a los zapotecos de, de la Sierra Norte como los zapotecos de la sierra. ¿no? Sin embargo, este, al interior nosotros sabemos que hay eh, identidades, no hay identidades diferenciadas al interior de la región. Y, y son estas tres que ya había mencionado, los Venezón, que están más en la zona del Cajonos o Gocho, este, hasta cerca de Villalta, eh, la, la región Chitza, que empieza en Villalta y termina hasta la Josefina, y pasa por todo el rincón, en la parte de Talea y el rincón de Ixtlán, y los Zapotecas Leaj, que están más eh, del lado de la, de, de la zona eh, más alta de la región de la sierra, que sería... Este, la región de Pinos. Yo, al mismo tiempo que estábamos asociando en ese momento eh, las diferencias dialectales, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que esas diferencias dialectales pues no están solas, están acompañadas también de algunas diferencias en los ecosistemas. ¿no? Si nosotros ubicamos en un mapa a las comunidades de los Benesrón, por ejemplo, están en la parte de la cuenca alta del de río Cajonos. Y los ecosistemas que logramos encontrar en esa región son eh, de selva seca o selva baja caducifolia, principalmente. ¿no? Es una región este, donde no llueve mucho. En algunas comunidades, por ejemplo, en el sector Sogocho, pues varias de esas comunidades padecen de, de agua este, y le tienen que pedir a, a una comunidad, son, pero que ya está pegada del lado Shitza, este, para que eh, puedan surtir de, su, surtirse de agua las demás comunidades. Entonces, digamos que ahí hay una característica ecológica geográfica, que marca una diferencia no solamente en el, en el tema de la variación dialectal del zapoteco, sino también en el paisaje del ecosistema. La zona este, de los Leaj, por ejemplo, es, es una zona que es más alta y todas las comunidades eh, zapotecas Leaj están ubicadas en la cuenca alta del de río Grande. ¿no? Este... Digamos que es otra microcuenca, tiene uno que llegar hasta las cumbres de, de Capulalpan y de Yotao, por ejemplo, o de, o de Juquila. Ahí están las partes más altas, Maravillas, por ejemplo, es, esa es una de las partes más altas en donde se dividen las aguas, una hacia la cuenca del de el Cajonos y del otro lado está la cuenca del río Grande. ¿no? Entonces, digamos que si nosotros vemos... Eh, nuestros antepasados se ubicaron en el territorio este, tomando en cuenta estas diferencias geográficas y esas diferencias geográficas nos van a dar ecosistemas distintos y nos van a dar eh, el conocimiento diferenciado del territorio ¿no? y, y, y nos están dando, o por lo menos hasta ahora nosotros entendemos que también nos están dando una diferencia dialectal. En, en la lengua zapoteca. ¿no? Y bueno, por, por el otro lado, las comunidades Shitza, lo que nosotros podemos observar, y es algo que este, podemos ver en este momento, es que estas comunidades están en la zona más húmeda de, de la sierra, de la sierra zapoteca. ¿no? Este, casi todas estas comunidades, casi todas, se dedican, por ejemplo, a la producción de café, cosa que Sería muy difícil realizar en las otras comunidades porque la precipitación pluvial es más escasa, ¿no? o es escasa comparada con el, con el rincón. Entonces, aquí vemos este, que el asentamiento prehispánico, pues no se hizo al azar, ¿no? No, no se hizo a ver quién quiere irse a vivir por ese lado y que se vaya, sino que eh, tiene una ubicación. Que corresponde con el territorio y todo lo demás. Y esto es muy importante porque al final de cuentas, cuando hablamos de los pueblos indígenas, estamos hablando también del territorio de los pueblos indígenas, ¿no? que es en el espacio en el que se eh, tiene que eh, ejercer el derecho de libre determinación. Sería muy difícil que se pudiera ejercer el derecho de la libre determinación sin el territorio. Y las comunidades indígenas en general están muy apegadas al territorio porque finalmente es el territorio, es la madre tierra, la que proporciona el sustento cotidiano para que pues, la gente pueda sobrevivir. Y la identidad cultural proviene principalmente de las interacciones que hay entre los seres humanos y ese territorio en particular. Por ejemplo, este, si ustedes le preguntan a la gente del sector eh, de los Benenron si conocen el tepejilote, pues a lo mejor sí lo conocen porque lo llevan al mercado de Sogocho, ¿verdad? Pero no lo va a encontrar ni siquiera, o difícilmente lo van a encontrar a la orilla del río Cajonos en la parte alta, porque el tepejilote es, es una planta que se da en la parte más húmeda y más cálida, ¿no? Este, o, por ejemplo, si ustedes le preguntan a una gente de la Chisila, por poner un ejemplo, este si en su comunidad hay maguey, pues no va a haber, por, al menos no va a haber magueyes como los que hay en Xochila, ¿no? <ríe> Puede ser que haya magueyes más bien para sacar la pita, porque esa es una... Es uno de los pocos, no sé si sea un agave la pita, pero pues sí parece un, un agave. Aunque de ese agave no van a sacar mezcal porque pues es muy delgadito, ¿no? Y lo único que sacan es fibra y eso se ha sacado desde la época prehispánica. Ahora usan esa fibra, por ejemplo, para, para la pita, ¿no? Para esa cuerda blanca que, con la que bordan cinturones, entre otras. Entonces... <coughs> Podemos decir que eh, nuestras diferencias en el territorio nos van a ir definiendo también eh, la las diferencias culturales al interior del pueblo zapoteca. Eh, comento esto no porque quiera eh, decir solamente que tenemos que ir marcando nuestras diferencias, sino más bien porque creo que tenemos que ir identificando nuestras identidades más cercanas. ¿no? Eh, entonces, digamos, ya con, con estos pequeños antecedentes podríamos empezar a hacer un ejercicio de mapeo este, eh, y ver, por ejemplo, cuántas comunidades Shitza conocen. Eh, por ejemplo, aquí en el chat... Este, eh, me, podrían, me podrían responder cuántas comunidades indígenas Shitza existen y en dónde están más o menos ubicadas, ¿no? O cuántas comunidades zapotecas Ron existen y en dónde están ubicadas, cuántas comunidades zapotecas Leaj existen y en dónde están ubicadas para ver si podemos ir generando entre todos un mapa. No es necesario que abran el micrófono, si, si pueden hacer la... la este, si pueden enviar la respuesta por el chat, yo los puedo estar viendo. Eh, este ejercicio en la, lo empezamos a realizar en la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez hace algunos años, eh, y pues como teníamos que recorrer... Eh, varias comunidades de la región este, pudimos ir viendo esas, esas diferencias y podemos decir como no veo ninguna respuesta en el chat podemos decir que eh, empezamos a ubicar el territorio desde la comunidad de San Juan Taguí no sé si conozcan San Juan Taguín este aunque eh, Villa Alta en sí no es una comunidad eh, completamente indígena, porque es una comunidad que fue fundada por los españoles. Pero el pueblo antiguo, el pueblo original, Zapoteca, ubicado en donde ahora es Villa Alta, es la Chihuicina, ¿verdad? La Chihuicina se, se llama el, el lugar, el llano de las, de las Guayabinas. Probablemente ese era un asentamiento zapoteca. Y ahora pues la comunidad de Villalta pues está <coughs> habitada principalmente, eh, digamos, si, si contamos el número de hablantes de lengua indígena, los que más vamos a poder contabilizar en esa comunidad son Shitza. Eh, y al menos teóricamente la tomamos como una comunidad Shitza. <coughs> este, de allí hacia el río Ocajonos pues vamos a encontrar varias otras, ¿no? Digamos que ese es como, como el límite el, el que nosotros hemos podido identificar entre las comunidades Shitza y las comunidades RON. Este, del otro lado, por ejemplo, la otra frontera, eh, sería Juquila, con las comunidades RON también que están eh, ya en el sector 8, ¿cómo se llama? Yalina, ¿no? Yalina... Eh, es una comunidad ron, pero colinda ya con una comunidad chicha. Entonces, por ahí va la frontera entre los chicha. Y luego viene ya la, la parte alta de la montaña, que va a dividir a Yotao con, con Capulalpan, a Ixtlán con San Pedro Yaneri y las demás eh, comunidades que son agencias también del municipio de Ixtlán, pero que están ubicadas en la región que conocemos como el Rincón eh, de Ixtlán. ¿No? Y bueno, ya quedaron en medio todas las comunidades que están alrededor de Talea, de Tanetze, de San Juan Yaé, que son las comunidades como más grandes y más representativas de esa zona. No, no quiero menospreciar a las demás, este, pero sí eh, las, las quiero señalar porque hay algunas este, cuestiones eh, importantes que se tendrían que señalar un poquito más adelante. Eh, y finalmente, digamos, bueno, no finalmente, sino que de manera continua vamos a encontrar después de las comunidades del Rincón de Islán, después de Tiltépec, está Yagalaxi, que es la, la comunidad de la que se desprende posteriormente la Palma y la Josefina. ¿no? Que la Josefina ya colinda actualmente con las comunidades eh, de los Benegan. O sea, los chinantecos de la parte baja. O sea, son, son los que anteriormente colindaban con Uzumacín. Hay algunas leyendas, por lo menos en Tiltepec, hay una leyenda en donde habla de que eh, los zapotecos de Tiltepec, pues peleaban las tierras con los chinantecos de Uzumacín. Y probablemente... Este, en ese, cuando se generó esa, esa leyenda, eh, el territorio de Tiltepec abarcaba Yagalaxi, La Palma y La Josefina, al menos, porque esta eh, la comunidad de Yagalaxi, que es la comunidad ahora madre de las otras dos, este, eh, se desprendió también de la comunidad de Tiltepec. ¿no? Y bueno, ellos son vecinos de Usumacín precisamente. Y ya del otro lado del río encontramos a las comunidades que son, este, eh, que son las agencias que pertenecen al municipio de Camotlán. Camotlán no es un municipio Xitza, eh, ahí hay algunas, uh, bueno, podríamos decir que está dentro del territorio Xitza, eh, y, y, y varias gentes hablan la lengua zapoteca Xitza, pero. Este, pues ha sido producto también de migraciones. Podríamos considerarlo también como parte del territorio Shitza. Y están de, del otro lado del río, entonces, de, del otro lado de, de, enfrente de Yagalaxi, pues está Tiltepec, perdón, está eh, eh, la Chisila y todos sus anexos, ¿no? Porque es una sola comunidad agraria que colindan también con comunidades chinantecas ya de la parte baja. Y también hay algunas leyendas muy antiguas en relación con eh, diferencias eh, eh, y luchas territoriales y de otra naturaleza entre las comunidades chinantecas y las comunidades apotecas chitas. Bueno, prácticamente podríamos decir que este, en este breve recorrido, sin haber mencionado todas las comunidades, este, estaríamos encontrando a la mayoría de las comunidades Shitza. Hay una pequeña publicación que hicimos en UNOSHO hace algunos años, no es una publicación académica, yo no soy un investigador de ningún grado académico, este, académico, pero eh, pues hemos hecho una investigación empírica y hemos sistematizado algunas cosas que eh, se encuentran en un, en un brevísimo, este, en una brevísima publicación que se llama eh, Hacia una propuesta para la construcción de la autonomía en los polosheets. Ahí hay un mapita de los de la primaria que nos pedían antes porque no se usaban los mapas electrónicos como ahora este, eh, pero que puede ser útil porque por lo menos eh, ubica este, cuáles son las comunidades shitza de las que estamos hablando actualmente.